Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Now? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí nos encontramos justamente eh, en el lugar de los hechos para darle una noticia muy terrible. La verdad es que nuestra comunidad latina en Georgia está de luto. Les cuento que ayer expusimos que habían encontrado el, eh, los restos humanos de... Esta niñita, Susana Morales, la jovencita, esta adolescente de apenas 16 años, que en paz descanse, y lo digo así porque lastimosamente esta menor hace siete meses, en julio del en verano pasado, en julio, esta niña salió de su casa en la ciudad de Cruz y salió en horas de la noche y no se le vio más. Saben que tristemente eh, la mamá hizo un millón de cosas por encontrar esta niña, la familia de la criatura, Expusieron sus fotografías en, la, en las redes sociales, inundaron de pósters en calles de Metro Atlanta, etc. ¿Qué no hicieron? Hasta en la calle hicieron plantones con grupos grandecitos para pedirle a las autoridades que invest investigaran a fondo y que la encontraran cuanto antes. Lastimosamente, sí la encontraron siete meses después, tardísimo. Esta menor aquí, justamente donde yo me encuentro, aquí a mis espaldas, es el sitio donde encontraron los restos de esta niña. Eh, una historia terrible, una historia que ha dejado luto en nuestra comunidad. Eh, todos quisiéramos verdad que esta niña la hubiesen encontrado, pero en lugar de eso lo que pasó fue que eh, la dieron por muerta. Eh, justamente, voy a acercarme un poco para que vean. Justamente este es el lugar, este es el lugar donde la encontraron a la pequeña, eh, 16 años. Ella estuvo, hace apenas año y medio, ella estuvo celebrando sus 15 años. pues, eh, no pasó a más. Aquí en esta autopista, la 316, a un ladito de la carretera eh, vinieron a dejar sus restos. Bueno, su cuerpo lo vinieron a tirar aquí y tardaron quién sabe cuántos días, semanas o hasta meses en encontrarlo. Apenas esta semana, el lunes pasado, en la tarde, la policía lo encontró luego de que una persona que caminaba por casualidad por acá por la zona, encontró los restos, llamó al 911 y así eh, pudieron identificar a la menor con, los, uh, con lo que es la, las, las... el tema este de los dientes, no sé, se me ha ido el nombre, pero aquí la encontraron justamente, este fue, quién sabe, no se sabe si este fue el lugar donde la asesinaron, no se sabe si este fue el sitio donde solamente la vinieron a dejar, se desconoce hasta hoy cómo la mataron, se ignora también si sufrió algún tipo de tortura. Es triste, es triste. La verdad es, es muy triste. Como padre uno se queda tónico pues como padre uno se queda eh, literalmente perplejo porque cómo puede haber personas tan perversas, tan malas, que sean capaces de, de hacer algo así. O sea, ¿cómo? Pero les cuento que la policía dice que va a llegar hasta el fondo de esta situación, que van a, a tratar hasta más no poder de agarrar a los culpables cuanto antes. Esperemos que así sea y que le den la pena Capital si es posible, porque eh, a quién le gustaría que le, le arrebataran la vida de uno de sus hijos, ¿no? Pero la señora María Bren la fuimos a buscar hoy a su casa, no está disponible para hablar con la prensa. De hecho, de ayer en la tarde la llevaron a molestar un par de periodistas, fueron las palabras que literalmente me dijo. No hay palabras de consuelo para esta familia, es imposible que uno le pueda dar palabras de ánimo ante una situación tan desgarradora, ¿no? Pero por lo menos sería bueno que ella sepa que no está sola y que cuando ya sean los actos funerales podamos estar ahí apoyándola moralmente, económicamente también si es posible. Los dejo con esta inquietud mi gente, pero es una triste noticia, nuestra comunidad latina está de luto, es horrible lo que pasó. Susana Morales dejó de existir, todos teníamos la esperanza de, de que tarde o temprano apareciera con vida y ocurrió todo lo contrario, la asesinaron vilmente, en este, no se sabe si en este lugar o dónde. Pero la autopsia va a definir, esperemos, esperemos que, que las, las pocas partes que encontraron de su cuerpo, que ya lo lograron identificar, eh, realmente muestren qué es lo que pasó con esta niña. Eh, la mamá me dijo a mí que ella en las noches tenía una escorazonada fuertísima de que a su hija la estaban torturando, que ella sentía que su hija estaba sometida a un tipo de abuso increíble. Y pues, la verdad es que solo Dios conoce, solo Dios. El diablo y los perversos que le quitaron la vida conocen realmente lo que pasó. Mientras tanto, mi gente, cuidemos a nuestros hijos. La moraleja todo esto es, cuidemos con nuestros niños, con nuestros muchachos. No porque sean grandecitos ya de las aventuras. No porque ellos eh, ya son adolescentes, pues se pueden defender solos. No necesariamente. Están a la merced de impíos, eh, perversos, pervertidos. que Pues nunca se sabe cómo van a reaccionar, mi gente. Gracias, su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video. Eh, por favor, déjenle saber a sus amigos y familiares que en donado tenemos todos los detalles, todos los pormenores de esta triste historia. Y que primero Dios que pronto se resuelve y que la autoridad llegue al fondo de esta situación. Hasta la próxima y una lamentable noticia. Repito, duele, duele. Esta es la clase de historia que duele reportar. Hasta pronto. Dios lo bendiga.